Bien, como no, señores, vamos a la pregunta del día. ¿Cuáles expectativas tiene usted de las elecciones del próximo domingo? Ahí está la pregunta. Háganos el feedback llamándonos al 8, bueno, poniendo un mensaje a este sí. número de WhatsApp. O llamándonos o, al, al 725-0505. Ok. Ahí te puede partir. 725-0505 o poniéndonos un sí. mensaje a este 829-451-3381. ¿Cuáles expectativas tiene usted? de las próximas elecciones del domingo. Bueno. Buenos días, Carolina. Buenos días, Amado. Buenos días placer, a todos ustedes. Siempre. Buenos días a toda la gente que nos ve. Y de paso, felicitarlos hoy en el Día del Amor ah, y la Amistad. Felicidades, felicidades a cada uno de ustedes. Hoy, bueno ¿Eh? yo le hice honor al día cosa que no atiendo mucho a hacerlo pero felicidades a toda la gente hoy Había que, que la amistad y el amor sea siempre no un solo día nosotros somos unos desfasados unos viejos no, arcaicos no. tú estás Ar, en arcaico. política y te vi anoche en la <risa> transmisión <risa> ah. <Sí. risa> bueno todo listo para las próximas elecciones del domingo eh? bueno. ¿Qué les parece ¿Estará realmente listo todo para el próximo domingo? ¿Eso esperamos? Eso esperamos, que sí, que así sea. Bueno, señores, la Junta Central Electoral informó que las juntas municipales ya poseen los kits del voto automatizado y las boletas que serán usadas en las elecciones municipales. De su lado, los partidos políticos cerraron la campaña en el día de ayer, atendiendo a la prohibición proseliti de proselitismo 48 horas antes de las elecciones. En el día de ayer aquí cerró su campaña tanto el Partido de la Liberación Dominicana como el Partido Revolucionario Moderno PRM. Ayer se concluyó con esa fase, con esa parte que debía de concluir 48 horas antes. Mm. o sea, A la medianoche se cerraba el plazo, ya hoy no se puede hacer política, ¿verdad? Bueno. De manera, o sea, actos públicos. <coughs> okay. eh, porque eh, tengo entendido que la publicidad sí puede continuar eh, hasta las 12 de la noche de hoy, mm. pero actos públicos no se pueden eh, realizar, lo que vi en la, en la prensa nacional en el día de hoy. Sí, Perdón. así es, sí. así es. O sea, es. que la publicidad puede continuar, lo que no puede haber es actos públicos de parte de, de, de ningún candidato, por eso, eh, en el día de hoy, eh, Luis Abinader tenía previsto, un discurso sí. y tuvieron que lanzarlo de manera eh, apresurada anoche eh, precisamente por eso porque no se pueden hacer actos públicos Bueno, pues, eh, yo pienso que la definitivamente nosotros aunque mucha gente no confía en el árbitro que tenemos, no confía en la Junta Central Electoral por todo lo que ha ocurrido a partir de noviembre en la de, después de las primarias sobre todo la del partido de la liberación dominicana pero ...definitivamente nosotros no podemos echar hacia atrás. Primero, el proceso tiene obligatoriamente que cumplirse... ...tal como está previsto en las leyes, en la Constitución... ...y en las leyes nacionales. Eso por un lado. Por otro lado, no es tiempo de, de, de cambiar el árbitro. En tercer lugar, no hay forma de cambiar el árbitro en este momento... ...porque el, el mecanismo legal establecido para su cambio... No se, ...tiene que producir una eventualidad y esa eventualidad no se ha dado... Lo que quiere decir que nosotros debemos de hacer dos o tres cosas. Por ejemplo, tenemos que confiar en en principio, tenemos que confiar en el árbitro que tenemos, tenemos que confiar en la Junta porque de lo contrario sería muy difícil ir a echar un voto pensando en que ese voto no va a dar el resultado que uno espera. Hay que confiar en el árbitro que tenemos. Hay que abogar sobre todo los ciudadanos, los dominicanos de buena voluntad, los, los, los dominicanos con más enjundiosos, tenemos que eh, eh, abogar porque la Junta haga su trabajo y tratar de, en la medida de las posibilidades y de lo que podamos hacer, realizar acciones con la finalidad de que ese trabajo se cumpla de la manera más adecuada. En tercer lugar, tenemos que evitar nosotros mismos que se produzcan situaciones que pudieran ser lamentables, en las filas, en los centros de votación, en los partidos políticos, en los comandos de campaña. Eh, todas esas cosas tenemos que evitarlo, evitar la provocación, evitar todo lo que pudiera afectar el proceso para tratar de salir de este proceso de manera irosa. Yo confío, eh, eh, con el no perdón no sé tuyo Carolina, yo confío mucho en que la Nación Dominicana ha dado muestras en los últimos eventos electorales de una cordura que no han tenido las cabezas de los partidos políticos. Precisamente en ese sentido y en esa línea o esa dirección es que debe eh, de ir eh, ya los comentarios en el día de hoy, en el día de mañana, un, un llamado a la gente a la ecuanimidad, al comportamiento correcto, a la, a, a la paz, a la calma, a esos fanatismos políticos que se, que se tienden a dar eh, en las urnas de votación, el cúmulo de gente que se hace o que se para en las afueras. Eh, no buscar armar situaciones que puedan causar eh, daños a terceros, que puedan dañar el proceso. Por ejemplo, alguien nos llamaba y decía, bueno, pero debieran de prender eh, más gomas o quemar más bandera Esa no es la forma. Y estamos hablando de procesos electorales, no estamos hablando de cualquier cosa donde se puede eh, armar o dar eh, una iniciativa, por pequeña que sea, se puede dar, eh, o convertirse en algo mucho mayor. Los procesos electorales son eso, es usted ir a tomar la decisión por quien usted quiere votar, de esa manera usted manifiesta eh, su rechazo hacia quienes están, de esa manera usted manifiesta el deseo de cambio o el deseo de permanencia que tiene un gobierno, que tiene un partido o que tiene un político en, en específico. La mejor demostración de manifestaciones a través del voto, cero disturbios, cero armas, no bebidas para que usted no esté de revoltoso o que por cualquier cosa quiera exaltarse y causar alguna situación en el día de mañana y hoy también previo en la noche. Que me imagino que siempre eh, se, el toque de queda se realiza a partir de la 9, me parece, no sé si tienen el dato. Una, la noche anterior a las elecciones, ya eh, vamos a decir a que la gente esté en su casa, que no salga en las calles para evitar inconvenientes o situaciones eh, que puedan causar eh, disturbios. Bien, eh, pienso que las cabezas de los partidos tienen una gran responsabilidad para evitar que estas cosas que tú mencionas se produzcan. Vamos a aprovechar para saludar a Francis que se integra al panel. Buenos días. Buenos días, amado. Buenos días, Buenos Carolina, días, Fulvio, Yachán, amables televidentes. Agradeciéndole a Dios siempre por la luz del, de este día que nos permite vivir y pidiéndole también inteligencia para entender estas cosas. Francis Rodríguez, saludar a tanta gente que nos encontramos ayer y que nos manifestaron su intención y su voluntad de votar por nosotros señores con relación a lo al proceso de las elecciones del de domingo próximo lo importante sería tratar de, de motivar a la, a la gente a votar a que usted vaya a votar, usted que criticó tanto, oiga bien, usted que lo que vive ahí es criticando y haciendo publicaciones en redes sociales, criticando a los que están, vaya y vote en contra y si usted que está allá, que le gusta lo que está, vaya y vote a favor del que está o, de, o del continuismo. Esa es la democracia. Cada quien, y naturalmente también, si usted no quiere votar, pues tampoco nadie lo puede obligar, independientemente de que es un deber ciudadano eh, ir a votar. Ahora bien, independientemente de los resultados, independientemente de los resultados del próximo domingo, independientemente de la transparencia que pueda haber o no eh, en el proceso... El domingo en la noche estaremos viendo denuncias de fraude. Porque alguien va a perder. El domingo en la noche estaremos viendo denuncias de fraude. Y los muchachos aquí se ríen, pero yo le estoy diciendo. Y yo le puedo asegurar quiénes son los que van a denunciar fraude. O sea, desde ahora ya yo sé quiénes son los que van a denunciar fraude. Ya de hecho están hablando de un búnker. De, de un eh, búnker y cuatro israelíes en la República Dominicana. ¿Quién bueno, dijo eso? El, eh, el, el, el vocero de Leonel Fernández. Eh, eh, Rafael Núñez, ¿qué se llama? No, Rafael Núñez Rafael es... Núñez dijo que ya el presidente y el grupo de, de, de, de, de, de, de la presidencia de la república tienen un eh. búnker cerca de la Junta Central Electoral para eh, intervenir los resultados y todo eso. Bueno. Cuatro israelíes, ya no son indios, ya no son rusos, ya no es el hijo de Jochi Gómez, ya es, ahora son cuatro israelíes. Lo que significa que ya el pataleo Mira, Inició ya, Y ya. por eso le digo que independientemente de los resultados del domingo En la noche y al otro día Ustedes verán en los titulares Tu manifestación de, de, de advertir La hizo ya Monchi Fadul El encargado de interior del país El ministro El ministro, bueno, encargado de interior el ministro No, de... no, no, son dos cosas diferentes Un encargado de algo y un ministro Son dos, dos funciones públicas muy diferentes. Es la misma. No sé. A los términos. ¿Pueden de, puede buscarlo no, en no el... No lo ningune, se pulga. Okay. No lo ningune como... Dice. Bueno, pero a mí me da el deseo de llamarle un encargado. Está bien, bueno, está, está bien. bien. Sí, eh, imagínate. Y yo estoy claro de que la gente me ha entendido. No, hombre. Eh, no, es que, óyeme, este señor ha debido de tener un poquito más de cuidado y es el que ha planteado qué dirán de ustedes. ¿Qué dirán de ustedes? Es el mismo que se ha autodescrito cómo serán sus, las críticas a ustedes. Entonces, independientemente de todas esas críticas, la realidad es que la Junta hasta, la, hasta el día de hoy no ha logrado dar un paso hacia adelante y que le devuelva un tantito así de confianza. Pero, ojo, nosotros estamos asistiendo con el árbitro que tenemos, con una ley, una norma que también no es la misma norma que cuando se votó o cuando salió para ser cumplida, porque hoy día parte de esos articulados fueron derribados por el test de constitucionalidad. Eso quiere decir que a la vez vamos ya en un entramado que está descrito por la misma camada de políticos que ha hecho todo cuanto ha podido para garantizarse, permanecer en el poder a cualquier costo, palabras textuales del presidente Medina. Yo sí le pido a la gente que hagamos un ejercicio cívico real, de ciudadanía real. Por primera vez estaremos votando con separación de lo congresual y presidencial a lo municipal. Es decir, que este estas deben ser las elecciones de nosotros los munícipes porque estamos eligiendo las autoridades municipales. Y ya saben, hacerlo conforme a su conciencia y evadir cualquier tipo de provocación este próximo domingo y elegir los hombres y mujeres que más le ofrecen, y no, ojo, hay mucha publicidad de algunos candidatos que pareciera que llevan un triunfalismo, no vote por publicidad, que usted no conoce, y lo que conoce de sus vidas son cuestionadas. Tratemos de buscar que allí vaya al Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, los mejores hombres y mujeres de este pueblo, es mi recomendación. Por encima del dinero. Indudablemente que lo que va a pasar al domingo es un es un desafío a la democracia, es un desafío al libre derecho de tener opciones. Y es un escenario que se deben de reunir todos los esfuerzos posibles para que quede bien. ¿Por qué? Porque eh, esto va a servir también de, de mucha firmeza para afianzar la democracia o debilitarla. Entonces, para mayo, que son las elecciones presidenciales, ahí se debe de, eh, de tener ya unas elecciones eh, para no repetir posibles errores que puedan producirse en estas elecciones. Ojalá que no se produzcan y que hayamos ya conquistado la madurez necesaria para poder dejar que los ciudadanos ejerzan su derecho a elegir a las personas, a los candidatos, candidatas que deseen. Muy bien. bien. ¿Saben que días? yo lamento uh -huh. que muchos van ahí a votar bajo presión y bajo el argumento de que pueden perder sus trabajos? Sí. Pero eso es, que lo, es que lamentable lo, es, es que lo van a perder, es que el que sabe que está por ejemplo en el PRM y si gana el PLD sabe que, que la mayoría está pidiendo su trabajo, ¿sabe por qué? porque no llegaron ahí por un concurso, llegaron ahí por una cuña política y claro, llegaron sí. ahí el que llegó con Alex, llegó hace sí. cuatro años por una cuña política y si no pregúntame sí. a ver si son la gente de Félix Atención, Rodríguez que están ahí. no le van a quitar tienen, la tarjeta tienen, si tienen, que que saber que, tienen que saber lo que, no lo que entraron con Alex, tarjeta, tienen que saber no que si gana Milenio ni una, mil talo, se van lo que eso entraron, no lo están que están oyendo. ¿Sí? Millet ¿Es que dijo, no, dijo que no, Millet lo que no. O, un o le, hablo un mentira, a Miledis, le hablo mentira, Millet le hablo no, mentira. En una entrevista le dijo. Se quedan pocos. Ustedes están, están oyendo. Un Hoy está político. sometido, collante y el otro por decir eso que no, le está diciendo. No, yo estoy diciendo la realidad. No, no hay ninguna realidad. Es lo que está viviendo cada, tú. Cada partido político ustedes tiene su grupo de gente. A los votantes no, a que no están estamos diciendo la realidad. Ser una hipocresía que a la gente. Es un que abuso, no es así. Es un abuso ejemplo, de poder. ¿Tú te, y que una si, falta de ¿tú te crees que, por ejemplo, si Milady le le Gaga se van a quedar todo, que todos fue los periodistas que están trabajando es ahí? Asunto, ahí por ser, que llegaron hace cuatro ya años. Pero por Dios, pero eso sería engañar a la gente. Eso sería engañar a la gente. El que llegó por cuña política se va por cuña política de que le van a quitar la tarjeta. Hay que no, eso no, por esos la tarjeta no, eso es mentira. Mira, que que de La tarjeta que es? es un chantaje. Hay que definir ah, esos ah, dos eh, puntos. Eh, Se eh, el chantaje, chantaje, Y al que plantean frases y Fulvio, al sometimiento de, de Collante y, y demás candidatos que están, y por ejemplo el caso de Lucía Medina, que decía ¿Y que le iban a. Por, por las Romín. declaraciones sí, no hacer amenaza. porque, claro, porque por amenaza. es que de esta forma se incentiva o delito, se motiva no se no obliga delito. a que la gente sí es que lo está eso haciendo eso no es un delito, Oiga, Uno puede no es un delito. usted puede condenar a otro oígame usted no puede con, el derecho penal no condena a nadie por intención y por deseo derecho. es por hecho Derecho laboral y derecho pero, y derecho sí, y derecho. Oye, Yo me sorprendo y me río porque Ajá. ustedes parece que viven en Suiza. Bueno. Eso ha pasado todo. Lo, es que lo, vos, pero, pero tenemos una ley que los regula. Electorales lo, este país, lo regula. Lo pero vamos pero a usar. Lo vamos a usar. Es que el el la ley ya lo regula. Entonces lo estamos usando. Lo estamos usando. Eso es lo que ha estado pasando. Que vemos que muchos políticos no se llamen a engaños si, si mi partido, gana mi lady que deje a que de que de ale ganar. ahí como alcalde mira, esa esa esa, mira esa esa esa excúsame esa esa que gane plagi... que gane mi lady y deja a ale que deja ale como alcalde se tiene que alguien ha pensado en este mundo que podría quedarse el alcalde que está pero claro que es lo que mismo, y el alcalde que va a ser sustituido Pero no puede compararlo No, no se ya, compara El pero alcalde mira, que bueno. llega va con su equipo de trabajo ¿Por qué entonces? Sí, pero no ¿Para no que va a ser alcalde? Que se quedaría el alcalde? Va con su equipo de trabajo con gente nueva mira que, que ¿Tienen entender eso? mira que es lo que se está dando Mira que es lo que se está dando Mira, tú le estás mandando el buen mensaje al ayuntamiento Porque los que están ahí si gana no, no Siquio, se, se, se quedan ahí. Pensar. Si gana lo otro, no, no Y no, si no llega Siquio, también si va a cambiar. Si y, y el Jan me dejan claro. hacer el comentario, vamos sí. a ver. No, yo no. qué no? ¿Qué Entonces, mira que lo que pasa, que Amado dice que se ríe porque ve argumentando este tipo de cosas, que nosotros sabemos que es el día a día de la política en nuestro país. Lo que pasa es que ahora hay un aval, hay un sustento a través de la ley de partidos que... Eh, <ríe> No, por favor, que tú te rías. Que la ley en pero este país nunca que, ha servido pero para organizar que, okay. nada. No, no, pero que Dios, eso, por, es la no, pero pero eso es la base que Pero qué carajo pero, es lo que ha organizado la ley en este país. Pero bueno, pero mi querida, que es mi querida, entiendo, es así amado, es pero esa, esa es la base que están utilizando saludar. los partidos para denunciar que, estos, a actos, estos, a estos saludar actos. A Sabino y su esposa, saludar a Sabino y su esposa. Llegó a hacer la, la pregunta, pero digo No, no, no ya. Deja no que ella termine porque el comentario que no dejan. Terminalo, terminalo ya. No, no, se quilló, Carolina, se, se, se Carolina. No, no. Se Carolina. Si estaba saludando mí No, no, no, no, no Dejen hablar, dejen ya. hablar Entonces, por eso es que los partidos políticos se Están utilizando esto para de alguna forma Denunciar, porque es un mecanismo de tú decir Esto es lo que está pasando, aunque como bien dice Amado No se cumpla, y lo que dice Yerjan Eso es cierto, Francis, o sea cuando no, no es lo correcto, no es lo ideal No es lo que debería de ser, pero es que Cuando entran, cuando entra un funcionario Cuando entra un alcalde, cuando entra un presidente cambia su gabinete completo, pero pone su gente lógico. de confianza claro. eh, nosotros aspiraríamos a que, bueno debería de quedarse, pero no se quedan algunos, hay algunos que escúchame, se paró muy difícil escúchame. entonces, Bajen es, es que en el caso de San Francisco, no sucede así no, no entonces, los directores del ayuntamiento de San Francisco el, el, el son de, el, el, de antes solo el de grupo Félix. político que Yanyan defiende, no está gobernando actualmente es que si gana el grupo político de Yallán es que lo van a cambiar, lo de aquí ¿Me está entendiendo? Y tú te dirás que ellos no lo saben. O sea, los, ah, directores, dice, que lo que los, los directores que están comparando. ahí por el. No, no es crees correcto. que queden a Mileni y se va a quedar Canela dirigiendo. Trans, eh, eh, y, y, y se va a quedar Julio no dirigiendo Medio Ambiente. No se imposible. van toditos. Es, se no van bueno. todos. Ahora lo que no es correcto es lo que han estado haciendo algunos candidatos, presionando claro. a la gente, porque así no. Bonito que dan, PRM, que, que dan el PRM. Hay que cuidar la foto PRM. Que la presidencial y que dejen allá en Vamos al WhatsApp, señores. Es un estupidez, pero vamos al WhatsApp.